Ahí está Ofelia. Ya vi que lo ya logramos. Están, ya están preguntando por la burger de oro, ¿no? Ya están preguntando por la burger de oro. Es que ayer fui a. ayer hice, tuve una misión para probar hamburguesas. Ok. Y Suena como una misión una muy, muy buena. Oro. Claro. En es una de oro. misión. Es un trabajo duro, pero, pero alguien lo tiene alguien que hacer, tiene que sí, claro. Alguien lo tiene que hacer. Claro que sí, Sí, claro. Muy bien. Muy alguien bien, tiene hecho. que probar todas y pues yo me. Mira, cuando llegué a México, alguien me dijo Ofelia, deberías de aprovechar y probar todos los tacos. Dos años después <risa> me di cuenta de cómo me estaba troleando. ¿Sabes? Como que. Sí, de, pues me cayó sí. el 20 de que de se que está burlando de mí. Totalmente. Fíjate que yo llevo, yo llevo así con las hamburguesas en lo que va de la pandemia. Se ha vuelto casi, casi como los tacos. ¿eh? No he repetido una hamburguesa más que para hacer los lives de los jueves. En ¿Eh? todo wow. lo que va del año. Sí, wow. está grueso, está grueso. Pero, pero dices porque debido a la pandemia ¿Se reinventaron restaurantes o algo así? O, ¿O todo el mundo comenzó a hacer hamburguesas? O, ¿O qué pasó? Como que venía viendo una explosión de hamburguesas por todo el mundo uh -huh. y especial aquí en la Ciudad de México y con la pandemia así se, se puso de locura. O sea, hay una nueva hamburguesería cada semana o dos o tres. Qué bueno, qué bueno. Yo celebro esas noticias. Yo, <ríe> sí. yo, yo más, sobre todo cuando hay hamburgueserías nuevas no porque... Así mi entonces, trabajo se vuelve más padre. Pues sí, la verdad es que. Cómo estás? Cómo te bien, va? Bien, muy bien. Este hoy fue uno de esos raros días complejos donde haces cosas de índole de lo creativo, entonces ya no sabes bien eh, si hiciste algo o no. Me explico como que te quedas con el. Y eso fue trabajo. Yo no sé. Sí. <risa> Espero algún día, algún día diré. Pues sí, sí, claro que sí. Ese día que me senté a escribir, sabes? Pero bueno, entonces eh, me estoy sí. gustando mucho. La verdad es que eh, eh, eh, ya llegó mi hamburguesa y llegó de un lugar del cual soy muy fan. Entonces. Ah, pues vamos, sí, vamos a enseñarle a todo el mundo. Hoy vamos a comer hamburguesas de de Mire, aquí sí. está <ríe> bien. la bolsa. Soy re sí, requeter. Muy, muy grande. Sí, y son de estos lugares que además, por como es de el Porco, Porco Rosso, Rosso. Sí, por como es el porcorroso, Rosso, eh, como que pide que no vayas sola. Entonces. Sí, ¿sabes? claro. Con las mesas abiertas. Sí, Tienes toda la razón. Entonces me pasa como cuando sí. quieres jugar juegos de mesa que son espectaculares, pero que eh, urgen amigos. Totalmente, totalmente. Y además, déjame explicarte un poquito de la hamburguesa que nos vamos a comer mientras cotorreamos hoy un rato. Cuando te invité, me dijiste, ay, pues este no importa si es de, de carne de vaca. Sí, claro. Y yo, yo entendí así como bueno, si puede ser que no sea. Pues está bien. Entonces me puse a pensar he probado en, en el último dos años. Bueno. Déjame explicarte primero. Según yo, las hamburguesas, hamburguesas son de vaca. No sé si tú piensas lo mismo que yo. Para que una hamburguesa sea considerada una hamburguesa es de vaca, si no es un sándwichito? O sea, ah, las No, no, no digas eso. O sea, está muy temprano. Entrale a eso al final, <risa> porque es como si, si cualquier cosa es un sandwichito, entonces en qué momento se detiene la hamburguesa? y comienza la gordita o el taco, y en qué momento se tiene el y comienza el hot dog, ¿sabes? Como que esas definiciones, mira, yo soy una mujer trans, yo digo que si se quiere identificar como hamburguesa, ¿quién soy yo para ponerme en su camino? Pero entiendo que la hamburguesa tradicional <risa> es la hamburguesa con camino. Este Pero bueno, yo porque soy muy ortodoxo y, y ya soy así como un, un, un viejo latoso. O sea, digo que las que no, o sea, las de pollo y las de pescado son sanguichitos de pollo y sanguichitos de pescado y sanguichitos claro. de camarón y como cosas así. Sí, Pero claro. en, en el último, en los últimos años he probado esta nueva variante uh -huh. que, que no, no son ve veggies así como vegetales, vegetales, sino son sustitutos de carne. Esto sí es que así ah, que realmente quiere... Ajá. No voy, o sea, ya no es la la voy a una comer, comer. Ya, ya, voy a guardar. Que sabe a car. Ok, no más Exacto, ¿no? Hasta yo me la voy a comer porque es una joya. <risa> Ajá. Eh, el tema es que, claro, evidentemente, pues tenemos un problema con esto de el, en la sobreexplotación de, ¿no? del ganado CCI, de pues. Exacto. Eh, me gustaría llevar una vida más eh, presente dentro de los veganismos, pero no lo hago, eh, este, o sea, no soy tan estricta con eso. Por eso te decía, un, si se puede, chido, si no, no pasa nada, ¿no? Y, y, y le seguimos con esto. Pero yo estoy así, mira, me emociona mucho los futuros de las carnes, porque hay carne sintética, o sea, que en un laboratorio sí. crecen carne y la hacen. Eh, y hay carnes que son, si son sustitutos, que usan vegetales varios. Um, y, y literal tienen el mismo contenido, sabes, proteínico, sabor. Sabes, bueno, ahí que podemos discutir mucho, pero pero en este caso, estas carnes para mí son el futuro, porque es como podemos tener carne sin matar animales y es wow, <risa> <¿no? risa> como que eh, me gozo mucho, no sabía que se consumían. Así y por como eso, que por eso quería... Sí. Sí, por eso, por eso, por eso pensé en nuestros amigos de Rosso que tienen esta versión, que es una carne de una marca que se llama Notco, que es como de estas pensando en el futuro del planeta, no? O sea, pensando más y pensando también en los necios como yo, que que que no podemos vivir sin el sabor, <risa> este, <Ajá. risa> sin el sabor como tradicional de la carne, porque pues un sanguichito ahí como de Portobelo o como de, de cómo se llama, de garbanzo aplastado, de frijolitos. Pues es eso. Son es sanduchitos, son sanduchitos, sandu Vas a decir, claro que vas a decir que son sánduchitos. Es un decirte. Sí. Ahora, déjame decirte que fui a Wikipedia, nuestra fuente de información formal de la generación milenial, <risa> y puse hamburguesas. Por supuesto. Y te, voy a leer, te voy a leer con lo que arranca una hamburguesa. También abreviada hamburguesa. Es un alimento típicamente considerado un sándwich. Sí, bueno, sí, sí, la verdad, sí. O sea, típicamente es un sándwich, sí, no, sí. Pero con la salvedad de que pues, tiene que cumplir ciertos estándares, y no, y los que somos realmente ortodoxos y, y necios como yo, queremos que uh -huh. se cumplan esos estándares Pero bueno, sigo, sigo, pero, sigo pero si la prueba de hay que probarla, hay que probarla porque si no, Ajá. Yo ya le entro a la comida, sí, mm. pero sigo con la definición. B de. mm -hmm. consiste de hamburguesas cocidas de carne molida, generalmente carne de res y no dice ninguna otra. O sea, sabes, no como que no dice hay otras opciones. No dice, no, no, lo que dice es carne molida, carne de res. Sí, yo voy a pan y hay otras opciones y de acompañamientos. Pues los dice libre. Pero bueno, va a ser cosas ruidosas, perdón. Esos que no le gustan mucho los stream. Te pido, <risa> por favor. <risa> nah, en este stream se puede todo. Estamos comiendo. <risa> imagínate. Y además va a ser el primer eh, live donde, donde te veas comer, lo cual es rarísimo. Es un fenómeno muy raro. Te digo algo. Yo Comencé a trabajar una, en medios. Lo primero que me dijeron fue no comas en cámara como en mi capacitación, sabes? Y entonces yo me lo llevé a corazón y no lo hago claro. pues, casi nunca, no? Y entonces ahorita me estoy gozando un momento de, de decirle a mis profesores de comunicación y decirles si les... sí se puede. Y además está bien rico. Vean qué rico. O sea, La verdad, la verdad, yo que soy como muy nazi de eso, yo sé. Que, que ¿De, esa, qué, qué, de, esa, qué, de qué eh, se compone esta hamburguesa, aparte de su carne súper científica. Tiene además este como, como queso, que es como un chicharroncito de queso muy rico. Uh -huh. Tiene cebolla caramelizada. Oye, es que tengo la cámara al revés. Cebolla caramelizada. Tiene lechuguita y tiene una salsita que, que siempre es como la salsita especial, pero que es como una salsita mil islas ahí, que, que es como típica de las hamburguesas, pero no me gusta mucho que les diga la salsita este, especial. Porque yo... <risa> Es que todo mundo dice que ay, si tengo mi salsa especial y es una salsita mil islas, díganlo, díganlo, no lo nieguen, sí, claro. no lo escondan. <risa> anda, anda en Colombia hay varias salsas raras que te venden en el mercado. Hay una cosa que acá no he visto mucho. No sé si, si, si existe seguramente que se llama la mostanesa. Mm -mm. o Se lo puedes comprar por aparte, pero te venden un tarro que dice mostanesa. <risa> está increíble. Quiero uno. Es así como, como <risa> así como lo como... dice. Es, es mostaza. Sí, es como mayonesa. Como... ajá. <risa> mayonesa. Sí, está increíble. Es como antes. Yo me acuerdo que había un, un, un coche como en México. Bueno, Hacían, fabricaban coches, un coche especial que era una mezcla como de Volkswagen y Porsche, y le llamaban el Top, el Top O sea, me encantan no. esas palabras como. Claro, porque usaban como el chasis del Volkswagen y lo hacían ver Porsche, güey. ¡Qué bonito! Exacto, exacto. Bueno, luego hay una cosa que. Eh, Oye. Eso, eso también es un misterio colombiano, se llama la salsa Golf. Que es la salsa rosa. rosa y es mayonesa y ketchup o sea así si como hay y también ketchup. tienes ketchup pero en este caso le dicen salsa golf no sé por qué alguien de Colombia a lo mejor golf. puede explicarse <risa> oye y, y evidentemente este tú que vienes de Colombia tengo que admitir que unas de las hamburguesas más ricas que he probado en mi vida son las hamburguesas corral en Colombia <risa> Wow. Wow. De las cosas, de las cosas más increíbles que he probado en mi vida. Esas son no son palabras este, eh, pocas para hablando del Burger Man, hablando del corral, corrales con. A uh -huh. ver, te voy a decir lo que pasa en Colombia. Bien, primero que todo, mi opinión de la comida es muy sesgada porque tengo unos así como con el COVID, solamente que yo de toda la vida. Entonces las cosas me saben poco o nada <risa> y con la vida he aprendido a desarrollar unos gustos que ya ya aprendí que son gustos raros no es como que ya ya ya suelta pero en Colombia la vida es muy dulce o sea tienes mucho acceso como este a azúcar de caña eh, y tienes acceso a frutas <risa> frutas por todos lados entonces aquí en México sí, me divertí mucho que el famosísimo lulo a ver, exacto sí total no las cosas que es, es, es tropical también ¿no? bueno en México eh, muchas veces te topas con que hacen estos platos y la, el ingrediente sorpresa es un ingrediente que de algunos modos es como agrio, no? O Literalmente hay un chilito, un jalapeño, sabes? Como que es tipo de un sándwich con un jalapeñito, no? En Colombia también te dan el twist, el twist sorpresa es una fruta. Entonces es muy normal toparte con eh, bueno, hamburguesas que de repente tiene un mango. No y yo qué es un mango? ahí? Ahí está. Ahí está y es tu sorpresa. No. Y no preguntes, señor. No pre Ajá, Exacto. Y entonces, en, y entonces no yo me crié, en Colombia yo me crié mucho asumiendo que la normalidad de la vida era ponerle piña a todo. Llegué a México <risa> y de repente veo que aquí hay bandas. O sea, esto, aquí es una guerra civil el tema de la piña. No, el tema de la onda hawaiana es es divisorio de familias, o sea. Ajá, que ni de Hawái son. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no puedes, En México no puedes hablar de fútbol, de Ajá. religión, de política, de piña en la pizza Ajá. y de quesadillas con queso. Claro. <risa> y entonces en Colombia por es muy normal el hot dog siempre es ah, lo están diciendo en el chat oscar alente está diciendo le pones salsa de piña yo ni siquiera la piña es salsa existe una salsa la mm. salsa de piña mm. y son las cosas más raras que hay este pero pero en eso me estoy gozando mucho esta hamburguesa también <ríe> es que luego a veces está buenísima mm. como que eso es el tema de vamos a hacer que sea totalmente recargada de sabores sabes y, y yo la puedo gozar sabes ¿No? sí. Y eso iba. va. Sí, no, sí. no. Dice soy pieza. Pero ¿sí digo una cosa porque Claro que hay frutas en México. Perdón, le estoy leyendo el chat. Claro que hay frutas en México, no más que culturalmente <risa> hablando, la sorpresa culinaria no es la fruta, porque la culinaria en México sí. es, viene de el, es el año dos mil novecientos. O sea, en México están en, haciendo cosas que, que, sí. que luego algún chef experimental en el año dos mil cien va a decir. Sí. Um, y entonces. <risa> Eh, eh, acá están en otro, en otro, pero en Colombia les encanta tirar una fruta y random. Hay huevos de color, dice Eso es verdad. Yo decir <risa> algo, <Estoy risa> No, dime, dime una cosa, este, porque la primera vez que fui al corral en Argentina, uh -huh. perdón, en Argentina, en Colombia, uh -huh. este, como que ay, me contaron el mito urbano de que eran de gusano. No, es un mito urbano, es una leyenda. Viene eh, de, de la competencia, no? Porque imagínate cuando lanzó McDonald's en Colombia, dijeron exactamente lo mismo. Y, y ahora hagamos este análisis. Están diciendo en el chat y con toda razón que, pues, que las hamburguesas de, de, de, de la carne de origen vegetal, o sea, que no esencia tienen el mismo contenido proteínico. Eh, eh, si sabe lo mismo y tiene los mismos no como sabes, entonces que es una carne o no, no? Esa es una discusión, no? Pero en últimas si tomaran origen proteínico de lombrices clínicas, sabes? O sea, de, un, de una. A mí me parecería muy high tech, pero te, lo, increíble. te, ajá, te lo venden como este. como si fuera que estuvieran recogiendo las lombrices ahí debajo de la freidora. Sabes? Y <risa> <risa> No. Yeah, yeah, eh, toma, entonces encima de eso también hay que preguntarnos el y, y si fueran hechas de lombrices no sería una, un logro de la ciencia, sabes? Sería una maravilla, pero no. Eh, y, y, y por muchos años eh, eh, o sea, yo me crié también escuchando eso, pero de nuevo siempre, siempre eh, he escuchado esto de todos lados, sabes? Es como eh, es una leyenda urbana, no? Y, y esas cosas pues, no puedes deshacer en ningún momento, pero claramente mira en Colombia es que sabes por qué es con la prueba que no es? Colombia es un país ganadero. No necesitas no. hacer uso. Sabes? Claro, no, es, como decir, no. es como decir que en un restaurante donde venden carne en Sonora están usando un reemplazo de carne. Te cae. No pues, que alguien sí, de Sonora sí, no, no, va a reemplazar totalmente, totalmente, la carne. O sea, ¿no? no, no hay como. No hay sí, cómo. Es como. <risa> alguien va a querer así de oigan, vengan a comer la hamburguesa de, uh -huh. de, de sustituto de carne. <risa> ni sí, uh -huh. además nadie es bueno, lo va a comprar tampoco, ¿sabes? pero <risa> no, claro, además, además de todo. Pero, pero sí, definitivamente esas hamburguesas del corral me, me, me, ay, me acuerdo de ellas y, y, y quiero ir otra vez ahí. a, a Son muy la... buenas. Mira, el corral no, mira, mis perros están saltando por todos lados. No entiendo, no entiendo por qué. Están emocionados por la carne. <risa> Mira, el corral en última, puede ser, siempre algo? se ponen como locas. Cuando, cuando hay <ríe> claro, yo no les culpo. Mira, hay algo ahí de la cultura colombiana de esto. Bueno, sí que es colombiano, pero pasa en Colombia, donde eh, la idea es un hagámoslo, pero hagámoslo bien. ¿sabes? no es que esté diciendo que esto no pasa en México, por supuesto, de paso. No vayan a pensar que ahora estoy. diciendo ah, no, está la cosa más. no, en Colombia. Eh, está muy este, muy este. No, hagámoslo con pilas, no, o sea, echemos ganitas esas cosas. Eh, la gente trae como alta energía. Yo creo que también es el país de los que te digo. El corral entonces es un ok, vamos a hacer comida rápida, pero. Echándole ganitas, no? Claro. Este a la parrilla, una parrilla chida con carnes buenas. ¿sabes? Entonces qué alegría escuchar que, que dices que son buenas, porque sí son, porque son son. Son de esas cosas raras que te topas en Colombia, que es impresionante que lo que es, es, que es una cadena, una franquicia, no? Como que claro, como que dices está bueno por restaurante, pero hicieron si una cadena de reto. Cómo le hacen, no? Sí, um, y tienen hasta su versión gourmet y como más acá. Uh -huh. Fancy no más increíble. Mira, a mí de veras creciendo, tenían este pedo de diseño tu hamburguesa donde te retaban a hacer hamburguesas. Entonces te cuento que puedes hacer hamburguesas como de, sabes, de, de 18 decos, de ¿no? Pues ni me acuerdo de eso, ¿sabes? Y era como, Pero, Oye, ¿no? yo voy a pedir una así a ver, a ver qué hacen, a ver qué dicen, ¿no? Y es como, pues te la venden y te la tragas como sea. güey. Bueno, ¿no? Y a ver, dime una cosa. La primera vez hacer? que fui a Colombia, la primera vez que fui a Colombia, yo este me sorprendía mucho que, que, que una una ¿Cómo se dice? Una cadena tan grande fuera local, o sea. Y luego como que empecé a caer en cuenta. Yo creo que fui a Colombia por primera vez a finales de los 90 Entonces este también como que era. Me me me recordó mucho como a México. México antes de que llegara McDonald's, que era como medio soviet, soviet en el sentido de que. Todo no había como cosas del extranjero, no? O sea, como que no había, no había marcas. Te voy a decir algo. Sí, claro. El... Es que qué bonito apunte. Es que Colombia no tuvo nada uh -huh, entonces Exacto, Todavía sucede eso. De hecho, todavía su o sea, ya tiene algunos acuerdos con Estados Unidos y demás, pero no es como acá. Es que acá a ver. Iron Man estrenó antes acá que en Estados Unidos las autopistas mexicanas son buenísimas porque los camiones de transporte tienen que tener estándares estadounidenses para poder transportar cosas de acá para allá. Colombia tiene un acceso diferente. Sí. porque Porque el idioma este pues, cuento del mar en los ochentas y demás, sobre todo tuvo un acceso diferente al mercado estadounidense. Y de nuevo, la gente colombiana es muy la palabra es pila, sabes? Es gente chida que no se dejan agüitar por esas cosas, no como que es de bueno. Pues, vamos a hacerlo acá y lo vamos a hacer bien, no? Y, y las cosas son como de mucho nivel. Por eso, que sería un argumento claro, en contra sí. del NAFTA, ¿eh? de paso, alguien podría argumentar pues por eso es que no hay que tener. Nada". Pero no es que esté diciendo Totalmente. que la acá no estén en México estén mal para nada. Pero si sí es verdad, ¿sabes dónde me hace sentir a mí? Guadalajara. Porque Guadalajara, pero en el mundo de los emprendimientos de sí, sí startups, cierto. Guadalajara es lo suficientemente grande para tener mercados de consumo de muchas cosas. Pero no tan grande como para que las cadenas, excepto Oxxo y estas cosas que ya son imparables, pues pero, pero para que las cadenas, o sea, ¿cuántos restaurantes tiene por Rosso? Bueno, capaz si sí tiene uno en Guadalajara, pero imagínate, sabes estos restaurantes que tienen dos o tres no van a tener uno en Guadalajara o o oh, capaz, sí, claro, sí, pero hay, claro. hay chance. Entonces en Guadalajara tiene que hacer sus propios productos. Hay una cultura indie o soviet que me va a llevarse al corazón este <risa> de hacer las cosas, no como de pues, si no viene, si no viene, bueno, lo hago ¿no? Yo, y, y así. Y el corral por ejemplo, <risa> es gran parte de eso. Um, es un es un así, así lo hacemos. Ya me acordé cómo se llama la, la hamburguesa chida. Se llama todo terreno, todo terreno. Claro, sí, la todo terreno, okay. por supuesto. Buenísimo. No, y yo digo Soviet y con eso denoto mi edad. Por eso. Ah, pues yo creo que estamos, no estamos muy lejos tampoco. Está en el chat Mónica Fonseca, que es una gran figura personalidad, mi hermana mayor entre muchas cosas del corazón, en el chat. Gracias, Moni, por pasar, gran persona colombiana, de toda familia colombiana también. Qué chido. Qué chido. ¿Qué seguro, chido. seguro muchas opiniones del corral tiene Mónica. Oye. Yo quiero regresar a, a Colombia nada más por eso, eh. Casi, mm. casi. Por el corral. ¿Ves? por el corral y como punto de entrada, porque supongo que está pasando lo mismo que aquí en México, de miles de hamburguesas locales y, debe, y como hacen tan buena carne, debe de haber unas espectaculares. Sí, um, hay este tipo de productos de comida, si sí consigues mucho en Colombia. Um, hay algo ahí que a mí es más, yo estoy con la cabeza un poco explotada porque um, eh, nunca había escuchado a alguien mexicano hablar bien de la comida colombiana. No, o sea, no culpo a nadie porque la comida mexicana es muy buena. La comida mexicana de nuevo, como como la cultura acá es tan desarrollada. Entonces, pues las cosas son a mí me gustan si están demasiado atascadas. Sabes? Te doy un ejemplo. <risa> eh, sí, sí, sí, allá, totalmente. Allá, allá, tienes Arequipe. Cuando yo le quiero escribir a una persona en México, que es el Arequipe, yo digo Esta Ay, es sí. es dulce. Uf. No es cajeta, pero es dulce ¿Qué? Pero la cajeta ya es súper dulce. Pues es que en México la gente no, no le ponen la fruta sorpresa a todo. Las cosas no son dulces. Uh -huh. eh, entonces eh, acá no se nos no toman en cuenta que la cajeta es de leche de cabra. Y si eso no fuera suficiente, envinada <risa> y luego este la queman, sabes, quemada, no es como ya párenle, no? No es suficiente tener un pedazo de carne si no es carne con no sé qué bla, bla, bla, todo, todo. Y cuando acaban con todo ese mezclarse de diez mil cosas encima, una tortilla no es cuyo, ya Paren. <risa> Entonces la comida colombiana siempre <risa> he visto que la procesan como comida un poco más simple. Sabes, como que, como que, como que es como si tuvieras el, el software versión Pro y el software versión lo descargué y lo puedo usar gratis 40 días <risa> um... <risa> Y, y ya como y, versión entonces, gratis de, Netflix, de Spotify y versión pagada. Ajá, versión pagada, que ya tiene todas las cosas, no? Um, y, y, y de hecho, por eso también a veces la comida colombiana es muy difícil de mercadear. Como que si tú vas a un restaurante colombiano y ves el menú, se ve como carne, papa, arroz no y, y no le van a poner nada. No, pues, pues, no, así es, no? Um, Mientras que aquí, aquí, aquí es como brua, dos 16 ingredientes y no sé qué mezclar, no sé qué, sí encima son mole, no? Y es de wow, para. Así que me sorprende mucho que, que una, algo de la culinaria colombiana sobresalte, sobre todo aquí en México, no? Porque en Colombia, claro, no? O sea, de, de hecho, Colombia tiene también sus, sus espacios culinarios espectaculares, no? Sí, grueso, grueso, grueso. Sí, pero pues es que es que México es overpower, sabes? Claro, claro. Tú, tú, a ver, esa es, esa es una buena pregunta que siempre he querido hacer. Uh -huh. Es que nosotros siempre vivimos con la, con la idea de que México es así como esta cosa. Bueno, México se vendió mucho tiempo como el hermano grande de, de todo Latinoamérica, ¿no? <risa> una uh -huh. cosa así como. Y sí, y sí se ve así. Sí. Afuera. Mi mamá. Saludos si estás viendo. Una vez lo escuché decir, ¿eso es el, México es Estados Unidos, ¿Eh? lo mismo. ¿Qué ¿sabes? Sí, y, y, y fíjate, esta es otra que me pasó mucho, sobre todo también con el tema de comida. En Colombia, yo pues como que, no sé, pues tienes una idea de la comida gringa, ¿no? no uh -huh. Se me olvida mi primer viaje con una persona mexicana a Estados Unidos y que estando allá me dice, no, es que yo no puedo comer esto porque es muy, es uh, muy feo todo y así de. Perdón, como que no había, no había sentado cabeza. No sé, o sea, fue como que tu momento de ah, sí, me claro. vas a hablar, me vas a hablar mal de Estados Unidos. Ah, yo, yo y mi crianza colombiana también. ¿no? O sea, también hay que hablar un poco el mal en chismo con el que salí de Colombia. Pero eh, sí, es que es que mira, Colombia es espectacular, es muy chiquito. Sabes? Es, es este a ver. Esto es, un, esto es una cita real. Esto me lo dijo un amigo llegando, hablándole a otro amigo se voltea y le dice a ver, tienen que entender que en México hay una cosa que se llama Toluca y en Toluca vive más gente que la segunda ciudad más poblada de Colombia. <ríe> y estos colombianos nunca habían escuchado Toluca. Sí, claro. ¿sabes? Eso, es, es, claro. Eso es lo que pasa. Es, es, sí. es chiqui y por donde está, no está tan tan bien conectado, porque por un lado Venezuela millones de problemas y para abajo no hay tanto flujo vial tampoco, sabes? Entonces Colombia también es como independiente un poquito con eso y hacia arriba, Panamá, sí, claro, pues Panamá, está como es Colombia, ahí. pero ya no. Sí, total, exacto. Sí, claro. El chat está espectacular, está saliendo de todo. <risa> Fernando dice cuando fui a vivir a Argentina, me decían sí. cómo no sabes inglés y están junto a Estados Unidos. <risa> sí, sí. Claro. a mí también me ha pasado esa gente que me decía, pero pero tú debes de ir mucho a Arizona, ¿no? Al fin Arizona está ahí cerca de la ciudad de México. Ahí al lado, al lado. Dos días en coche, dos o tres días en coche. Mm. <risa> México, si México, la verdad es que es un vuelta. país espectacular. Y mira, eh, México es inmenso. O sea, la verdad es que también México hace unas cosas. A ver, mira, pa, esta es una media. Desde que llegué a México hasta hace poquito que cambió México estaba instalando nueva generación de electricidad, de o sea, plantas de electricidad. Ya sé que es una cosa de infraestructura, pero bueno, la capacidad de electricidad nueva que estaba instalando México por año era equivalente a un Colombia. Sabes? Como que wow, como que por dar una idea de, de el del tamaño del país que hay, es que claro, México tiene la misma economía, también mismo tamaño de economía que Rusia casi. <risa> Sabes? Y pues claro. sí, claro, están, o sea, imagínate que le sumaras a México las cifras mexicanos en Estados Unidos. Es mucha gente. No, claro, no, bueno. O como me lo dijeron también muy amablemente una vez, sin importar el país al que vayas en el mundo, te va a dar la bienvenida la colonia de mexicanos. O sea, si vayas a ir a tu Tuvalu... Es de hola, somos los latinos de Tuvalu sí. y todos los mexicanos. ¿no? Sí. No, sí. Es verdad. yo estaba sorprendidísimo el otro día que había unos mexas en Afganistán, en Kabul, ahí, así como, ¿Qué sí, que hacen en Kabul, señores. Vender tacos güey, a sus otros cuates. Güey, ¿no? sí, según... Llevándoles unas máquinas para hacer tortillas. ¿verdad? Total, sí, total. Sí, entonces. Oye, ¿cuándo? Sí. ¿Cuándo llegaste a México? Ya voy a cumplir 10 años. Bueno, ya ya 10 años. Ah, un buen rato ya. Ya, ya, ya. Mexicana soy ya. Sí, ya, ya. ya. De, de hecho, casi no te escucho acento ya casi. Como trabajo en comunicación, cometí el. Pero es que en ese entonces tenía esta mentalidad, pero cometí como el grave error de trabajar la del español neutro ¿sabes? y me lo compré y ya como que sé que lo que tengo es mezcla y no la peleo, como que no quiero pelear. No es ahora decir que si voy a Colombia en 321 dos, comienzo a hablar ¿no? palabras colombianas. Um, mi corazón está en Colombia, tengo la bandera tatuada, este, traigo la bandera colombia, y la bandera mexicana tatuada, lado a lado, no son mis orgullos, no le quita. Es, si las nacionalidades okay. fueran sexualidades, soy bi, sabes? Um, o sea rica colombiana o mexicana pero pero el tema es que eh, nada es que México es muy muy bondadoso México es muy grande como como es, es. generadora de contenido México es la meca eh, hay más gente que navega el internet en México que lo que hay gente en España sabes entonces si tú quieres hacer contenidos web Sí. No, no por nada. Es que nuestros influencias no son grandes para México, son grandes para el mundo. Las YouTubers con más seguidores del mundo, no estoy diciendo de México, sino del mundo, han sido YouTubers mexicanas. Entonces, un poco de OK. Y luego vas a mirar sí, y mira, claro, claro. Es, lo es mismo pasó como, pasa en, como... Uh -huh. en la música, en, en Spotify. La música, uh -huh. El, el la Ciudad de México es el mercado número uno de prácticamente todos los artistas de, del planeta y no por nada. Aquí fueron los primeros premios Spotify antes de la pandemia. Bueno, no solo eso, sino que Spotify como empresa iba a quebrar hasta que la Ciudad de México, no México, la Ciudad de México uh -huh. rescató la empresa por su actividad de escucha. Sí, claro. Sí, está grueso. En libros también. México es el país que más imprime libros. Hay que ser, es otra cosa, pero está hablando de libros en español, no? Uh -huh. En sí. tele, las televisoras que generan contenido español más grandes del mundo mexicana. Está en cine, sí. contamos Óscares, sabes? Sí. Um, y, y de nuevo, no es por decir que en Colombia nada de esto más bien es que Colombia es pequeño. Colombia tiene una, es, es, una, es una escala porque literal hay menos gente. Eso es. ¿no? Hay es que también sí, sí. casi 150 millones de personas, pues más te vale, ¿no? Pero es chido. Sí. Entonces, claro que desde Colombia se ve México como la bestia, ¿no? Pero pues también desde Perú, Ecuador, Chile, ¿no? Sí, quizás sí, Venezuela, sí, sí. quizás Venezuela de la época de oro, o sea, antes de Chávez, y esto Quizás Venezuela nunca tuvo esa visión de sí. México. Quizás, ¿no? este sí. Eh, sí. Pero y Argentina antes del desastre, eh, quizás Argentina nunca tuvo esa visión. También. Pero de resto, de resto México siempre ha sido el otro Estados Unidos, no? pues Digo, así me criaron. Sí, no, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo con todo y pero, pero luego de repente a mí me pasó como una cosa. La, las primeras veces que fui a Colombia, y, y no sé por qué estamos hablando tanto de Colombia, pero, pero bueno. Tu este, pregunta aprovechame. Eh, sí, me, me sorprendió mucho que así como yo me sentía como si estuviéramos en el México este soviet, este me sentí. Cuando regresé a México esas primeras veces decía así, pero ojalá estuviéramos también como están allá, no? O sea, por ejemplo, en cuestiones como como como como cuestiones cívicas básicas <ríe> me chocaba que allá aquí en México nadie nadie se atreve nadie se atreve nadie quiere hacer una fila sin saltarse y la la idea está del que no tranza no avanza y ese tipo de cosas y en, en Colombia vi como una realidad así completamente diferente así de. Todo mundo, como todo mundo tenía que participar para que fuera segura la vida por los bombazos y por todo eso, pues en claro. todos lados te tienes que formar. En todos lados te aguantas a que te revisen hasta por debajo de la lengua y así, no pasa nada. Y aquí haces todo lo posible por brincarte la revisión y que no, que yo paso primero y que yo. y Entonces sí. yo siempre regresaba muy deprimido, así de híjole. Ya volvió mi mierdero, güey. Claro. Bueno, primero que todo, está diciendo el sí. Oscar Alente. No es que Colombia sea pequeño, es que México es demasiado grande, que es verdad. Estoy de acuerdo con eso, que México es inmenso. Y me voy a agarrar sí. de ahí para platicar de esto. Sí. Es que, a ver, es como una peda después de ese momento que ya es chido quedarse. ¡Madre, güey! Hay tanta gente, eh, tanta que ya, ya, ya se salió de, ¿no? Eh, eh, es, o sea, en Colombia también vas a toparte con desorden en todo, ¿no? Errores de civismo en donde quieras. Pero sí estoy de acuerdo que hay unos sentires de colaborar que son muy fáciles de encontrar. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me saltó de los temas de cultura era que Colombia pasó por una situación gravísima de narco, que pues es mundial, ¿no? o sea, ya no puedes salir del país sin que te hablen de la coca. Bueno, Um, y, y de Pablo Escobar, sobre todo, ¿no? Esos ochentas, noventas y la respuesta a todo eso de la violencia. Mucha gente comenzó a si usar la banderita colombiana, en una pulsera, porque mi país es bonito y yo lo voy a cuidar. México ha pasado por un sinfín de problemas y no existe ese. Voy a no, no existe ese. Me agarro de la bandera para celebrar. Ahora los símbolos patrios en México ¿Qué? los estandarizaron, y irregularizaron tanto que a la gente le da miedo usar banderas. No es como de pero ese no es el uso correcto. Ok, pero. No es que quiera decir que en México la, la gente esté rota prohibido. de corazón. Sí, Lo, no es que quiera decir que en México la gente esté rota de corazón por definición, sino que es que México ha pasado por una o sea, El motivo por el cual la gente salta en la fila es porque la gente no confía en las filas, porque ya, ya, ya, ya, ya, tan, ya colapsó el sistema. Estamos en la peda más allá donde está chido. Sabes? O sea, es como de por qué? Por qué hay una señora en la tele diciendo que no cree en el COVID? Pues porque esa señora. Seis meses antes vio como en Veracruz un político le estaba dando agua a los niños diciendo que eran curas del cáncer, ¿sabes? Entonces, como pues sí, claro, güey. No es como, pues, claro que no va a creer. Ahora, sí. ahora mágicamente sí tiene que creer, ¿no? Ese es el pedo, que, que aquí estamos. El postapocalipsis ya pasó, güey. ¿Sabes? Es como, sí, como, no, no, esa es otra. Sí. Sobrevivirán Entonces, cucarachas y chilangos. Total. Entonces yo llegué a, a, a aprender, a, a darle la vuelta un poquito de pensar OK, pensemos con la diversidad, no? Y entonces alguien un día me dijo que la queja es los mexicanos son perezosos, que es verdad. A veces es como de güey, te lo entregó el martes, llegas el martes de Ay, mañana, no sé qué, y tú te preocupas. Y cuando tienes todo hecho, vas con el cliente a entregarle el trabajo y te dice ah, nos vemos el lunes. No y es como para eso corrí, güey. Bueno, eh, un día alguien me dice Qué bueno que en México la gente respeta el descanso. Sabes? Yo, guay, no, yo sé que no tenemos la costumbre de celebrar eso porque nos enseñaron que hay que ser máquinas de la productividad. Pero si sí es verdad, aparte del motivo por el cual la gente llega tarde es porque están priorizando su güey. Yo me desperté cuando me desperté y llego cuando llego. No y es como de, pues eso. Tiene que ser bueno por ahí en una esquina. ¿no? El problema es que es, no puedes confiar en eso, no? El problema de la tranza, sí. porque la tranza, a ver, la tranza requiere de creatividad. Entonces yo sé que es tranza, es robo, abuso. Claro, no? Pero imagínate cuántas veces hemos escuchado este dime si tú lo has vivido. No, es que me fui a Japón a hacer un proyecto, pero estos güeyes no se quieren salir del libro. Entonces no puedo hacer nada. Mientras que tú acá te dicen tienes que construir un edificio 20 pisos máximo y es, de, pero yo lo quiero de 25. Le voy a dar la vuelta a la ley. Eso es creatividad. Le estás dando la vuelta a la ley. Sí, es tranza. sí. no quiero defender a la gente tranza ni ladrona, no. Pero hay que, hay que, para darle la vuelta a pensar, como que un día me cayó el 20 de pues sí, güey, es que la gente en México es muy individualista porque el sistema ya colapsó después de la Exacto. después de la peda, güey. Entonces, por eso es que no puedes por eso es que en esto del civismo sí, claro. es, es, da, da pereza, pero es que cada quien está viendo por, por cada quien. Pero, ¿cómo los culpas tú por eso? Si después de el tequila en el 94, la calle a las acciones, este, ¿sabes? el chupacabra, yo no sé, sabes, como que tantos mierderos. Como quise, pues sí, no me confié en nada, güey, no, sí. pero bueno. Sí, eso... no, todo mundo, todo mundo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, vive como si no hubiera 14 millones de pelados atrás de uno, no? O sea, como si no hubiera nadie atrás. Sí, total. Te detienes donde sea, das la vuelta donde sea haces lo que sea, no importa mi pinche México mágico acá. Sabes? Funcio yo no sé, güey. Entonces <risa> aprendí yo a, a quitarle el que eso me moleste, aunque entiendo por qué molesta. Mi pensar del por qué molesta es porque es impredecible. Sabes? Si una persona hace las ¿Eh? cosas no por el sistema, tú no sabes si le van a salir o no. Si una persona maneja, sabes? Aquí bien que ah, yo me invento la ruta, un día le va a furular, otro no, entonces no sabes. Pero, pero de resto es un es un es un, eh, es un eh, se funciona así, porque a lo mejor así es como se organiza cuando hay tanta gente, no? No sé. Me gustaría pensar, no sé, pues digo para pa no, Yo pa creo no. Que sí, puede ser pa, que pa. puede ser que por ahí sí. Uh -huh. Para no sufrirla ya, porque si no te enloqueces. <risa> claro, claro. Sí, no, porque si no te la pasas muy mal en todo. No, o sea, la sufres malísima onda, maldita Ahora también la gran diferencia que, que yo noté cuando estaba ya eh, esas primeras veces que fui, que, que fui a tocar con la banda y salíamos de en la noche de Reven. Uh -huh. Es que luego el Reven era intensísimo en Colombia, uh -huh. pero intensísimo. O sea, no nada más porque porque. No, y también yo, yo, yo lo atribuía un poco también porque se sentía en, en la chaviza, así como esta idea de pues igual y nos cae una bomba, igual y nos matan aquí y ya no pasa nada. Entonces era un desenfreno salvaje, brutal. O sea, como todo mundo. Y, y no era y no era que todo el mundo estuviera coquísimo ni nada. O sea, no era era un rollo así como de no importa. Cuando está uno de fiesta no importa nada en la vida más que estar de fiesta. Y era un desenfreno como total. Y sabes que es que el tema es que sí es verdad, no es que si hay historias de eh, que, que el secuestro sí, claro. que el no que no sé qué y los de la bomba también eh, como que mira el término que se usa en Colombia para eso es que estás tocada sabes porque algo pasó y que porque sí. eh, yo yo yo en lo que crecí tengo compañeros de la escuela o bueno la secundaria que no se graduaron porque no lo vivieron sabes o sea porque los lo secuestraron no bueno. este eh, porque, porque pues nada, por algún tipo, pues, no, no sobrevivió la, ni la secundaria. Entonces, uh -huh. totalmente pues, no, eso, eso, pues evidentemente te comienza a llegar a la cabeza de güey, yeah. ¿no? Y, y ya, claro. pero, pero, yo, yo siempre digo en mi stand up que Colombia es la tierra del café y la cocaína, por eso la gente está tan atascada, llena de energía, ¿no? Eh, y pues en eso también no dudo que eso, <risa> eso le suma al revés, ¿no? también. <risa> No, ya me imagino, o sea, no, si, si antes de salir de Reven te, te echas unos cafecitos, unos tintos, ¿no? No, no. ¿Cómo le dicen? Sí, unos tintos, te y luego loco. unas líneas de cocaína, creo que no duermes en, en tres días, ¿no? ¿no? No, sí, exacto, traes energía colombiana, es lo que traes en ti. Es... Pero, pero, pero sea, girando también, luego Luego, no sé, vas a San Luis y güey y, es el festival del consumo. Este ah, no, no, no sé, no, sabes y ya y, y cada, quien, eh. cada quien con cada quien con O sea, como que como que tampoco se puede decir que aquí, aquí la gente también está muy descabellada. güey. No, o sea, la gente está en lo que sea. antes de la pandemia. Yo te, te digo con, por la banda puedo viajar mucho por la República. Ya nos reventamos, pero en, las, en nuestras épocas en que salíamos de fiesta después de los shows Uh -huh. Sí, de repente hubo una temporada donde ¿no? sí, bellas así de hoy, de miedo, así de hoy. <ríe> Todo mundo haciendo cosas indebidas, ¿no? <ríe> bueno, es que además, además ustedes iban de, de girar noventera, ¿no? Que también tenía otra dinámica antes del celular. <ríe> sí, sí, no, bueno, ¿no? De, de, de, de, uh -huh. Sí, creo que el, el celular... Es, es uno de los grandes inventos de la humanidad, en términos de que nadie pensó que podía tener en su mano toda la cultura, pero también ponerle una cámara es el peor invento de la historia de, de la humanidad. <risa> el problema, todo el mierdero comenzó cuando le pusieron cámaras a los celulares, Estaba buena de esas. Dicen sí, yo, Marihuana, pero, pero, Porque si no hay escapatoria. Uh -huh. Dice el chat Marijuana García. Perdón, María Juana García. Me encanta cómo se inició hablando de la hamburguesa y ahora hablan de cocaína. Este me pregunto es, ¿hay hamburguesas. Con, con, con, con? Yo te dije que yo te dije que iba a ser hablar de todo y de nada. ¿eh? Estoy muy De la hamburguesa la pie a pie. Hablar de, de todo y de nada. Pues, pues no por nada la hamburguesa buena, es la todoterreno. Ya ves, ya ves. Exacto. Qué bueno que te acordaste de ese, porque yo no lograba acordarme tampoco cómo se llamaba la todoterreno. Gran nombre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Colombia? ¿Qué recuerdas? O sea, como... La última vez que fui a Colombia fue uh -huh. hace como cinco años. Ok, ok. Es Colombia moderna. Cinco años. Sí, sí, sí. Y ya no fui, o sea, no fui con la banda. Trabajé yo un tiempo en una compañía de discos, entonces fui a, a trabajar ahí, o sea, fui de trabajo. Oye, la, la música pero colombiana. Mi trabajo era ir de noche a, a, a buscar música colombiana, entonces era así. Guau, wow, qué chido, guau, wow, okay. diversión, sí. claro. La música colombiana eh, también tiene su propio sabor, no? Tengo entendido, porque además Colombia tuvo pobresísimo. Uh -huh. Colombia tuvo mucha inmigración, estoy usando la palabra inmigración, pero tiene mucha presencia este, eh, afrocolombiana. Sí. Este, sí, sí, sí. Y, y entonces ahora hay una cantidad de cosas que sabes que vienen como de este ritmo muy afro que se vive en Colombia que aprendí hace muy poquito que estaba ahí presente, pero lo que, porque pues mi cabeza creciendo, yo siempre pensaba que la, la música colombiana es lo mismo que la música peruana, sabes, <ríe> y ni al caso. Y claro, no sé, no sé si, si, si, si. Tú sabes, o sea, evidentemente tú sabes más que yo, no sé, o sea, como que, cómo contrastarías tú la música colombiana con, por ejemplo, la música mexicana, la música regional mexicana o la música mexicana en general, no como que. Yo, yo no sé, yo no sé qué le gusta a la gente en Colombia. <risa> el reggaetón. No, pues. Muchísimo. O sea, pero no, no más que el reggaetón, como la cuestión, como la del baile, no? Y yo, yo estoy haciendo mm. memoria y no, sí, aquí ya me en la producción del programa ya me recordó que sí fui a Colombia un par de años después porque <ríe> mira, lo tenía borrado no grabamos que un video recuerde, gra... que <ríe> es que la memoria para los rock and rolleros es difícil. Este fuimos uh -huh. a grabar un video a Medellín con Carol G, que porque hicimos una rola con Carol G, una uh -huh. este, colombiana este trapera no sí sí ubico ubico bueno para la gente que no ubica Carlos, pero, sí, pero creo que creo que lo padre de la música colombiana es como la variedad del ritmo y como la onda del baile o sea desde la cumbia la champeta este que cómo se llaman los otros ritmos estos locos así que son como, como muy muy muy colombianos en Colombia que son como de baile enloquecido, o sea, <ríe> Bueno, es que sí, eso es verdad. Eh, creo que un buen modo de contrastar la comida, la, la comida, la música colombiana con la música mexicana. Yo he tenido estas discusiones con René de eh, mi pareja o bueno, quien yo soy pareja, que pues René lidia mucho en esto de eh, la música regional mexicana y eh, hemos tenido varias discusiones muy profundas, como por ejemplo, contrastar este eh, como es la chica gomela con la niña fresa. <risa> eh, porque la mexicana empata mucho con la peda mexicana y la colombiana empata mucho con el baile colombiano, que también es la peda. De paso este no más que el baile. Claro. Ahí te cuento una anécdota del tema del baile en Colombia. La presión social de bailar es altísima. Ubicas en el camión de la escuela, que los niños cursen sientan. Sí, atrás. Claro, claro, claro. No. Entonces sí. Sí. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo que para llegar a poderse sentar atrás, había otros niños cool que decidían si tú eras lo suficientemente cool para sentarte atrás y en algunas épocas o sea en algunas situaciones. Perdón, a veces te pedían que te hicieras unos pases de salsa ahí enfrente. ¿Sabes? Como, a ver, a ver, a ver, bailate un giro, un giro, a ver, a ver, a ver si puede. Y, y ya según eso, ah, siga. Bullies lo hacían por Bullies. Pero lo que regulaba tu nivel de cool era si bailabas o no y te cambia la vida si tú bailas o no bailas en la escuela. O sea, pero no es por decir que en México no bailen, no más que en México wow. tiene una forma de baile donde eh, esto me divierte mucho. Muy México diferente. Tiene, sí. tiene el baile de México está optimizado para que mientras más te, mejor baila. Pues sí, entre sí más puedas, ¿no? más, mejor te salga. Sí. Yo no sé cómo le hace la gente que baila quebradita, güey, que están, o sea, traen nivel de alcohol de muerte cerebral y están haciendo unos giros de sabes, sí, de gimnasta, güey, sí. yo sé, güey, algo les va a pasar. Que es directamente proporcional a tu capacidad motriz, ¿no? No, no es no, más disminuida es. tienes la capacidad motriz más pues Más no, quebradito edad, güey. No. No, está muy cabrón eso. Pero si es verdad que en México hay como un pedo más como de como de caminado, chan, chacachan, mientras en Colombia hay más como no sé cómo del baile y sí, sí está muy presente, pero pero eso era mi intuición, que tú me lo digas es como un qué chido, qué chido escuchar. Sí, no, y además porque es como más caribeño no y, y la presencia de, de la de como de la cultura afro, como como las influencias africanas en la cultura son uh -huh. muy, mucho más notables en, en Colombia que en México, en México. O sea, fui, fuimos muy gachos con la con la población de afrodescendiente, ¿eh? entonces como que los los fuimos llevando a, a casi casi a gueto, ¿no? Mientras que en Colombia sí está presente como mucho más amplio. Sí. Bueno y también México negocio. México tuvo sus otras presiones de raza porque es que México era primer centro, México era primer mundo este, eh, de pueblos originarios, ¿sabes? O sea, por de eso te aplica la comida también. No te por qué la comida en México es tan adelantada, es porque desde antes que llegaron los españoles ya había este cuento de llevamos la comida a México. Sabes? o llevamos la comida para que este, se prueba ya. Y se, mientras que en Colombia todavía están como en esto de la guerra territorial. Entonces claramente eh, esto la prensa ¿Sabes, sabes qué te voy a decir que sí me da un poquito de lástima que he vivido de la cultura mexicana, digo también pasa en Colombia, pero es aquí a veces hay un poco de ay qué raro. A la gente le encanta la música de rancho, sabes? O sea, la música es como que le encanta, güey. O sea, claro que, o sea, se gozan. En la peda, Valentín Lizal, Lizal, Lizal pues, ¿no? Bueno, por decir sí, Valentín Lizal de rancho, pero me entiendes. Sí. Pero no le entran. Sí, Sabes, como sí, que, sí. como que hay un como un, no quiero decir malinchismo, puede ser, pero hay un, hay, hay un tema de, de como yo aprecio la música como regional mexicana, pero eso cuando te peda, ¿no? ¿Me explico? Sí, es como exclusivo de la peda, sí, totalmente. Y es como mm. una cosa como de de como de regulación cool, eh, socioeconómica por de, sí. O sea, de ay no, no, yo no escucho esa música, pero nada más te pones, te pones medio piporro y ahí andas ah, cantando y te van a van Claro que sí les gusta, claro, sí. claro que sí les gusta. Sí, total. claro, claro, claro. Um. <ríe> Alguien dice ahí, New que estandarizó el nivel de ser cool en Colombia con una sola palabra bailas. Dice yo. <ríe> sí, total, total. Es que es que <ríe> eh, de, de hecho, de hecho, esta discusión, fíjate que la última vez que hablé de esto lo discutí con Tomasa del Real, eh, que por si no ubican Tomasa del Real, hace una cosa que le llaman neoperreo. Y hay mucho que bueno, hablar. sí, hay mucho que se puede hablar acerca, acerca de, de, de, de lo que hace. Pero el punto es que pues, le entró el tema de como del reggaetón, y está este debate de que si el reggaetón es o no es, ¿no? Pero sí. Tomasa me dice, a ver, yo hago música para que la gente no piense por una hora. ¿Sabes? Y si no, claro, ahí hace todo el sentido, ¿no? Es como, como como yo le decía el otro día eh, a René, justo es, un, es que a veces hay, hay, hay cosas del de, de arte y, y del gozo que hay que pensar que hay que consumir para que me guste. <risa> no, pero cuando se sí. trata del reggaetón y estas cosas que dices música tonta y demás, pues sí, claro que puedo decir eso, pero pues también es que está diseñada para eso, güey. La vida es difícil, güey, tú quieres un un desmadre. Adiós, sí. no? Y, y hay gente que se pone como totalmente, muy como totalmente. muy en sus pelos de, de que la música de verdad es una y la música de, de mentiras es otra. Y es como de, no sé si no sé si eso debería ser tan así. E, y, y, y lo digo porque no además, para nada, al contrario. sí La, la música de la peda. Güey, te acompaña en la peda. Eso es algo especial, ¿no? Ella es y, y se podría decir que es hasta la música más neta, no? Porque no dicen que solo los borrachos y los niños dicen la verdad. <risa> no. o sea, sí, esa es la música que realmente te llega ah, bueno, bueno, bueno. Es la música sí, claro, más neta. ¿no? Sí, claro, claro, sí, claro. Oye, este, creo que, creo que con, con a ese nivel de, de plática quería llegar y creo que vamos a llegar ya al final de nuestra charla. Este, pero este, qué, qué a gusto me la estoy pasando, eh? Yo podría quedarme aquí otro. Yo par también, de horas yo también, yo, yo, yo estoy aquí tomando todo y todo hasta que, hasta que no. Pero no, no, no, no te quiero que... quitar más tiempo y además aquí está Mira, la, la banda sabe que estas pláticas son así cortitas de una hora, sí, pero hay sí, que sí, hacer tonto. otra, no hay que hacer otra pronto. Y te invito a comer una hamburguesa que no sea, que ahora sí sea de, de vaca, de res. De <risa> de Mira yo esta esta este es el a la vaquita eh, es mi taza que yo uso cuando, <risa> cuando estoy al aire. Eh, es, es mi garantía Ajá. de calidad. Se asegura que las transmisiones sean muy buenas. Y ese es el nivel de plática que yo llevo. <risa> Eh, eh, me lo gozo también. La verdad es que mira, no te voy a mentir de nuevo. A mí la comida me sabe poco. Depende de la comida. Alguien está preguntando que si comía no si me supo. Sí, claro que todo esto me sabe. No más que me sabe diferente o raro o menos. No hay cosas que no. La neta, yo me entero después, pero sí que me gozo mucho el nerdear de estos temas, no como que sí, claro. soy nerdísima. Yo entonces me gozo mucho lo pasional, lo pasional de, de esto, no? Porque es que a ver, mira, Claro. Eh, seguro en música también te topas con esta gente que puede distinguir un cinte a oído. Sabes, es como de el año del cinté. Eso, eso, eso lo sabes, como, y eso, como sí. la mierda más grande que hay, güey. Sabes, es como de perdón. No te sí, hagas. De... Sí. <risa> no. Eh, sí. Entonces, yo me gozo sí. mucho también ver otras Yo con mis compañeros, yo con mis compañeros de grupo, tenemos así nerdeses de... nos Escuchamos música y, y tratamos de... A ver quién se sabe la alineación completa con nombre y apellido de todos los integrantes de... ¡No! Ese ¡Bola de nerdo, güey! Nerd, <risa> nerd. Sí, tocamos en un grupo de rock, pero somos muy nerds. Sí, claro. Entonces pues es que eh, el rock no es fácil, güey. Hay que estudiar de todo también. Mi respeto, la neta. Oye, ¿Sabes pero que si Giras no es fácil te... tampoco. No, no, no. Tiene su chiste. Tiene su chiste. Oye, pero qué te pareció la burger? Te gustó? La recomiendas? La este... recomiendo. Es más, les voy a volver a mostrar el logo. <risa> Mira, para que vean, porque en el chat está diciendo Ophelia, toma agua, come más lentes. de no, güey, le estaba. <risa> a mí no, no me detengan, pero vuelvo a mostrar. Este es un lugar súper chido y además. Sí. Bueno, no sé ahorita, no sé ahorita la pandemia cómo está que esto, no? Pero, pero por, porque es que lo chido es que yo fui hace como dos meses y estaba muy bien. Ay, qué cool, qué bonito de escuchar. Sí, son lugares que son súper abiertos, entonces hay como sí. desorden. De este soy tía que está diciendo detector de metal. Eh, perdón, <risa> estoy leyendo el chat. Eh, pero bueno, el caso es que te corro es de estos lugares abiertos, chidos, que es como sabes, como que puedes ir con gente chida, super súper cool y le tengo mucho cariño. Eh, eh, Nunca, es más, hoy me entero que puedes hasta pedir peligrosísima eso. Sí, Yo creo bien. que lo más grave, sí, sí, sí, lo más grave de todo este live es que me enseñaste eso. <risa> <risa> lame, lame, recomendadísimo. Oye, y lo que no entendí pues, o no caché es el nombre de la hamburguesa. La hamburguesa se llama, ay, lo, híjole. Le, libre, libre, de car, la car libre de karma. Guau. Ok. Carne, hamburguesa libre de carne, de calma, como como es de, de sustituto de carne. Y miren que, que yo, todo el mundo sabe que Burgerman es muy necio con eso de la carne. Y esta es de las buenas de, de sustituto de carne. Que sí sabe, y sabe muy bien, y ayuda, y bueno, ya sabes. <risa> Total. Qué chido, qué bonito. Este, gracias mil, la neta. Hoy, eh... Gracias a sí. ti por conectarte. Ha estado padrísima la charla y, y lo tenemos que hacer en la siguiente temporada. Otra vez súper difícil. En el chat nombra a todos los que han tocado en Black Sabbath. Es, ¿Es pues sí, sí me lo he hecho, eh? <risa> <risa> <risa> no me reten, no me <risa> sí, no saben El tamaño de que te haya <risa> Qué bonito, qué chido um, y, y la neta, neta. Eh, nada, gracias por compartir, porque además buscas también. Yo no sé cómo me encontraste, a lo mejor algo, algo dije. No, pues es que como que la idea de estos lives es como como platicar con gente chida, que, que creo que puede tener este algo divertido que, que platicar. Y te digo como que la hamburguesa, la hamburguesa nos une. <risa> La neta, neta, sí. Mira que le tenía mucho miedo a, a ese debate con el que arrancamos, porque sí, sí he tenido confrontamientos con personas de definir qué es un sándwich, qué es una hamburguesa y qué es un hot dog. Sí, eh, yo ¿no? también. Este, entonces, eh, qué bueno que no entramos a hablar de eso y hablamos acerca de los, los consumibles en Colombia y esas cosas. Pero bueno, se va a guardar el live de paso, mera curiosidad. Sí, se queda aquí guardadito y, este, y lo, lo voy a estar compartiendo ahorita luego, luego. Lo máximo, me parece lo máximo. Gracias mil por invitarte. Muchísimas gracias. Gracias por conectarte y un gusto a <ríe> Bien. Luego nerdeamos de todo lo demás. <ríe> Luego nerdeamos de otras cosas. <ríe> Bye. Bye.